las claquetas mías, todas casetas. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo la bella costumbre de que si voy a tener las cosas, es mejor tenerlas colgadas. Entonces, no creo que me vaya a poner con muchos ruedos el día de hoy. Este, eh, sin tanto misterio, es, el bra es un brazo para un televisor. ¿Qué es lo que pasa? Lo especial de este brazo es que no es un brazo de pared. No es un brazo que colgarías normalmente o que te toca taladrar. De hecho, esto es súper chévere porque te ahorra esas esas molestias de tener que a las 12 de la noche y después vienen acá los vecinos y, y, y bueno, y se cabrán conmigo, entonces no el propósito de este brazo es que, y es especial es porque viene con prensa viene con la prensa con la que pondrías en tu mesa este brazo tijera y ese es el producto que vamos a ver el día de hoy, es mucha caja pa, para, uy esta mierda pesa mucho vamos a, vamos a quitarle la cinta a esta vaina y vamos a ver qué es lo que nos está esperando acá. Bueno, entonces vamos a ir mirando a todo. Esto es gran... Marica, esto es... Esto es grande. Esto es mucho más grande de lo que pensé. que. Y, y, y no, y la vaina es el ensamble. Ok, ven el manual. Marica, viene con... Viene con todo. O sea, viene con todo. Pues se puede armar. Viene con las llaves, con tuercas, tornillos, arandelas, soporte... Eh, viene completísimo esto. Y viene con las... Viene con las patas. Vamos a ver cómo se ensambla esta cosa. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es el, el tubo, alinearlo con los tres huequitos que están acá. Y luego eh, ponerle sus respectivos tornillos. Entonces, yo voy a alinear acá, voy a alinear acá. Y vamos a atornillar y apretar esas, esos M5-14. ¡Ay! Sí. Cuando era el día que no se me cae todo, estamos un paso más cerca de poder instalar nuestra base. Bien, ahora lo que uy, ahora lo que tenemos que hacer es coger esta, esta vaina, alinearlas, ¿cierto? Y en dos huecos insertar los eh, dos tornillos M8-12. Pues yo sugiero, o sea, normalmente eh, yo sugeriría como la fuerza se emplea mucho eh, en las partes superiores, pueden ser en los dos de arriba, o en el primero en el tercero o como estoy haciendo yo en el primero y el cuarto listo entonces ya aquí tenemos eh, la segunda parte de nuestro ensamble por fin en teoría esto lo que esto ya lo bueno lo vamos bajando lo metemos por debajo y apretamos otra vez ahí queda firme la base para, para nuestra mesa qué es lo que sucede que las cosas no son así de fáciles porque con el tubo solamente no vamos a sostener nada. Entonces, el siguiente paso va a ser este tubito, ponerlo en nuestro tubo. Entonces, vamos a simplemente vamos a buscarle el derecho y apretamos hasta que nos sintamos cómodos con la altura. De todas formas, el kit de herramientas está ahí en caso de que eh, simplemente quieran aflojar, darle más altura y vuelven a apretar para que eh, quede fijo en esa posición. Entonces, esta cosa encombada de acá ven que se mueve, esto que se mueve tiene que quedar con la punta hacia arriba, esta vaina. El siguiente paso en el manual que nos dice es ensamblar la araña para ponerla en, en, en nuestra pantalla. Creo que vale la pena resaltar de que esta montura viene para televisores hasta de 42 pulgadas. Mi pantalla es de 32, entonces sobradísimo queda, pero pues ahí, ahí, ahí les tiro el dato. Entonces esto dice que hay varias formas como de ponerlo, por ejemplo, una de ellas es así a lo lateral, otra es como así en combado hacia arriba. Yo creo que para mi caso es más bien ponerla así porque viene en X, entonces lo que va a hacer es coger estos tornillitos que venían acompañando a, a las placas y atornillarlos con arandelas y recuerden que esto no puede ir mirando al televisor esto tiene que ir mirando hacia afuera y por ende las patas también o sea que las patas tienen que ir así ya acá tenemos la araña eh, bien puesta asegúrense siempre Calzan a ver si coincide con los agujeros de, de, de su pantalla. En caso de que estén un poquito flojos, porque es normal, ustedes lo que van a necesitar hacer es, con un dedo, háganle fricción a la tuerca. Con un dedo le hacen fricción a la tuerca y con el otro, si tienen el atornillador del tamaño adecuado, háganle. Perfecto, mucho mejor. Pero si tienen un cuchillo que también sirve, lo que hacen es, claven y aprieten. Hacen eso con las cuatro puntas para que quede bien sujeto y después pues no, no estén padeciendo con... Con, con las pantallas eh, sacudiéndose listo ahora sí queda firme y queda listo para montarlo acá en nuestro brazo entonces esto tiene un derecho esto entra deslizado por eso la forma circular y por eso esto viene como arqueado porque esto viene diseñado para entrar así que quede bien que deslice y hacia adentro aprieta un poquito aquí tienen que estar los, estos huecos este hueco de acá tiene que estar alineadito estas llaves es Bristol, cuídenlas con su vida, porque estas llaves son las que le van a, les va a servir a ustedes después para poder ajustar el televisor. Entonces yo les recomiendo también que de pronto las tengan a la mano o, o en algún lugar. De, si tienen eh, eh, algún, algún cajón de herramientas, guárdenlas ahí. Y ahora sí, tenemos el panel. El panel que vamos a colgar. Bueno, de hecho ahí viene con las patas. Tampoco me va a poner a desatornillar las patas, solo por eso, Dios mío. Simplemente voy a aflojar los tornillos que ya viene, que ya venían. El brazo es un poco pesado, pero no importa. Hacemos lo que podemos. Alineamos. Por eso les decía que siempre se aseguraran de calzar los huecos. Acá los huecos están perfectos. Entonces, por favor, entre, entre, entre eso. Hágale, hágale. Entre que usted no nació ahí. Con eso, esa sería una forma de armarlo. No lo voy a armar de otra forma. Aquí está. <risa> Esto sería el brazo Se monta, se aprieta y voilà, ¡Marica, qué chimba! Uh -huh. ¡Listo! ¡Uy, Dios! Y estaba barato, estaba como a 30, 40 Como 40 dólares estaba Y está buenísimo, y pues no, ¡perfecto! Recuerden que a mí no me patrocino en esta vaina.